¿Qué pasa? Monstruos? Soy Kira y hoy os traigo un vídeo para solventar algunos de los problemas que estáis teniendo con Ion 6.2 y de paso mmm, os va a venir bien, vamos a tratar tres puntos en el vídeo, el primero va a ser el famoso error Sian Code que estáis teniendo, he encontrado dos o tres posibles maneras de corregirlo, el que te viendo lo mismo en pantalla en foros en su es el mejor que hay incluso el propio NCSoft, lo está diciendo en su foro luego veremos unos consejitos de mantenimiento para que vuestro pc vaya más rápido tanto en conexión como en rendimiento y ya que hablamos de conexión vamos a ver un programa muy chulo vale del cual vamos a testear para ver si merece la pena es un programa como el What the Fast pero llamado Noping, que vamos a, a testear y que la compañía me ha decidido a mí para poder mostrarlo a vosotros y si queréis la semana que viene por Twitch sortearé una clave de un mes de este genial programa que podéis comprar o podéis probar en el enlace que os dejaré en el vídeo sin más vamos a ver el tema de Sean Code luego veremos eso y luego el no ping y me estoy ahogando porque tengo la garganta hecha una mierda bien, por lo general el problema este que suele pasar con Windows 10 pero vamos a ver cómo tratarlo eh, de diversas maneras si es en Windows 10 por ejemplo o porque este menú solo está en Windows 10 vamos a irnos a configuración de Windows ¿vale? ya sabéis, inicio y la redcita. vamos a irnos a actualización y seguridad y ahí vamos a irnos a seguridad de Windows de ahí a control de aplicaciones y, y explorador, que no se me olvide, bajamos para abajo y donde pone protección, a ver si me acuerdo, aquí está, protección contra vulnerabilidad, si vuestro Windows está en inglés, pues guiaros pues, por las imágenes, vale, lo pongo aquí que lo veáis, aquí le damos a configuración, protección contra vulnerabilidad, y esto yo lo tengo activo a mí no me está dando problema pero vosotros tenéis que dejarlo así de manera predeterminada o, o podéis probar desactivado de forma permanente tenéis que desactivar tanto el cfg el dep y el aclr todos tienen que estar todos bueno también todos claro tienen que estar de manera predeterminada vale todos o desactivado Digo que probáis porque lo mismo o va bien así, vale, que o va bien así, pero probar de primeras, de, de primera probar desactivado de forma predeterminada, todos, vale, absolutamente todos, y este de manera predeterminada, así, si tuviera en español tenía que quedar así, Tendría que quedar así, ¿vale? Tal cual. Vamos a ver, ahí. Vale, es que a mí no se me caña porque no le estoy dando a aceptar. Ya está, ¿vale? Igual, tiene que estar todo con la manera desactivada. Y el último, en valor predeterminado activado, ¿vale? Después de esto, aceptáis todo y reiniciáis la PC y probáis, ¿vale? Yo espero que no se me haya guardado nada, porque si no lo vamos a cagar. Usa valor. Vale, estaba así. No sé cómo estaba esto, pero bueno, si me jode, se me ha jodido. Bien, ese por ahí. Otro paso es el siguiente. Otra forma es, dentro de la carpeta de Ion coger y el, y el de 64B cambiarle eh, el nombre por 32 es así, tenemos que coger el de 32 poner así nombre, vale y el de 64, llamarlo 32 vale, que no funcionara pues cogemos el de 64 le ponemos nombre y el de 32, llamarlo 64 dependiendo del sistema del... Dependiendo de cómo tengáis vuestro sistema operativo Yo uso el de 64 bits ¿Vale? Eso por ahí Es otra forma Probando cuál es el que viene mejor ¿Vale? Yo creo que se ha entendido O el de 32 lo llamamos 64 O el de 64 lo llamamos 32 Otra forma también es coger Entrar en BIM Y borrar el SIN code El 5 code borrarlo y al actualizar, pues que el juego, digamos, lo, eh, lo como diría, lo vuelva a instalar. También hay una manera, según leí por ahí, que era el segundo botón. Esto no lo voy a liar, pero vamos a verlo. Vi por ahí también, es que he visto muchos foros, muchísimos foros, todo lo que me ha dado tiempo. Y en seguridad, era en editar, a ver si lo veo. Dale a sistema, control, vale, lo tengo puesto o usuario autentificado para emitir todo la cosa es que el, que el code tenga control sobre el Windows y el Windows tenga control sobre el Cyan code vale eh, es lo que me ha encontrado también otra forma que os suele y otra cosa que suele pasar es que Ion tenéis que ejecutarlo en modo administrador según yo lo, ya lo estoy ejecutando pero yo lo muestro vale vamos a ver leche le si no lo encuentro compatibilidad no está el modo administrador, no me trole, no me trole, no me trole, no me trole, no me trole, no trole, no trole donde lo tengo el modo administrador. Es igual, segundo botón, ejecutar como administrador. Ya está, ¿vale? Son las tres formas que hay que yo he encontrado por internet. Ya sabéis, en lo de la seguridad, intentar cambiar los nombres del bin ¿vale? Del 32 del 64 borrar el xian code en los dos y que el launcher lo vuelva a instalar o intentar o ejecutar a Ion en modo eh, administrador eso por ahí ahora vamos al punto 2 eh, un poquito de mantenimiento un poquito de mantenimiento para nuestro ordenador es importante el programa que os voy a decir porque bueno eh, habrá mejores habrá peores pero a mí me, me va muy bien y es el siguiente, hemos cerrado todo, que lo veáis, es el siguiente, este, el super anti-speedware, puede sonar un poquito a programa de esto que no está fía, pero es de fía, vale, os voy a poner la página web para que la veáis, super anti, a ver, super anti, aquí sale, El programa es gratuito, ¿eh? no hay problema, el programa es totalmente gratuito, tiene su subvención de pago como es normal. Pero la, la tiene que dar a Download Free Edition, no al Pro Edition, al Free. Que luego vosotros queréis buscar por ahí uno, pero este, este va perfecto, este va niquelado, llevo con él años. Vale, llevo con él años. Lo bueno que tiene, que aparte de que se va actualizando y demás, puede darle a System Tool, tiene alguna cosilla interesante para reparar. O podéis darle a scan this computer. El, juego, el programa está totalmente en inglés. Yo solo darle a quick scan cada semana. Y si veo que el PC me hace algo raro, solo darle a complete scan y me hace un barrido completo de todo el sistema. O digo, el programa se lleva por delante tanto en malware como la programilla programillas de serial al -Kai que tengáis ahí bajado. O Piratilla y alguno que lo mismo en controlando que lo mismo. No es danino pero es dañino para el programa que pirate. Por eso, esto lo que pille lo arrasa. Vale, esto lo que pille lo arrasa. Que no sepáis, es un programa muy bueno. Yo lo uso y limpia bastante bien. Cuando lo usáis, tenéis tened cerrado vuestra ventana de internet, ya sea del Explorer, el Chrome, el, el Firefox, lo que queráis. Pero tenedlo, vamos, dejadlo todo cerrado y esto activo. Vale. Hay otro consejillo de mantenimiento que a mí me gusta pasaros. Luego está el otro programa, el C Cleaner, que bueno, si lo quería instalar, lo podría hacer para hacer una limpieza de registro de vez en cuando, que también viene bien. Pero bueno, eso ya es un programa aparte. Ahora vamos a ver un programa eh, que del cual eh, vamos a probar aquí in situ. Vamos a ver si es bueno. Eh, el programa se llama NoPing. Y vamos a ver antes una pequeña, eh, un pequeño vídeo sobre el programa. Todo gamer sabe que jugar con lag es un atraso de vida. Cuando usted está jugando, su conexión necesita dar vueltas enormes antes de conectarse a los servidores de los juegos. No sería estupendo si pudiera tener una conexión directa sin intermediarios. Con No Ping Tunnel usted puede... NoPing es una aplicación de túneling diferente a todos los demás. Gracias a sus múltiples servidores dedicados, el NoPing encuentra la mejor ruta entre el usuario y los servidores de los juegos que usted gusta, garantizando el ping más bajo. Otra característica única del NoPing es mantenerse conectado simultáneamente a todas las conexiones de Internet de casa. Por lo tanto, si alguna falla, la otra ya estará en uso, manteniendo el juego en línea. Experimente No Ping por 3 días sin costos, sin registro y sienta el placer de jugar online sin lag, con conexión de primer mundo. Bueno, aquí tenemos el programa llamado No Ping. Eh, podéis probarlo 3 días si queréis gratis desde su página web. O si queréis comprarlo, tenía abajo un enlace que he referido mío, para que cuando lo conseguiréis adquirido, pues bueno, me ayudáis a mí bastante. Eh, ¿Y qué más? Eh, la semana que viene, si queréis, puedo sortear una cuanta clave que me han cedido los amigos de NoPing para vosotros, ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona? Pues bueno, yo he elegido ya aquí Ion. Aquí vamos a bajar y buscar el servidor. Por ejemplo, yo juego en Ion América. Pues vamos a buscar el servidor americano. Mira, Están los premium y los otros. Sinceramente, mmm, no sé qué diferencia hay, pero si queréis lo vamos a probar ahora en directo, ¿vale? Por ejemplo, mira, Ion usa. Hay que elegir lo que diga optimizado, ¿vale? Tampoco es la diferencia del que pone 50 megas y 1 mega, pero yo voy a coger el que pone 50 megas, ¿vale? Hay que elegir siempre el que ponga optimizado. Si lo vais a probar y veis que no sale, espera un minuto que el, el problema solo, digamos que se vaya, se vaya optimizando. Una vez que diga optimizado, es tan fácil como entrar en el juego. Vamos, eh, voy a entrar al juego. Voy a entrar con mi Amoya, con Angro, que está en mitad del mapa. Y vamos a estar un minuto o menos. Vamos a estar un tiempo. Dándole al pin. ¿Vale? A ver si de verdad sirve algo. Recordad que este programa de no ping, aparte de bajar algo el pin, debería de mantenerlo fijo. Yo ya estaba haciendo una cuanta prueba eh, fuera de cámara, pero quiero hacerlo con vosotros. Y luego explicaros una, una cosilla que he visto eh, importante. Y que bueno, eh, voy para adentro del juego y cuando nos tenemos dentro, lo vemos mejor in situ, ¿vale? Vamos para adentro. Bueno, pues ya estoy dentro, ¿vale? Como ya estáis viendo. Eh, ya le he dado aquí a, a mi amigo para probarlo. Vamos a ver cómo quedaría esto, ¿vale? Vamos a poner aquí en medio. Que lo veáis bien. Ahí. Que mueva también esto. Voy a ponerlo ahí. Y esto aquí. Vamos a ver. Vamos a ver el pin si varía, ¿eh? mirad mi pin si os cuenta no pasa de 150 milisegundos que jugable pero ya el hecho no es que sea jugable vale lo vamos a estar comparando seguramente lo vais a estar viendo aquí al lado eh, os haré un montaje para que veáis y comparáis mi pin con el programa no pin en la parte izquierda y en la parte derecha, eh, el pin con el programa. Bueno, el pin sin el programa no pin. Yo juego de España. Así que se podría usar en otros juegos, incluso en GameForge. Pero vamos, en GameForge. Hasta los propios de GameForge están saliendo. Mira, eh, mi pin, eh. ¿Veis el pin? Lo estoy comparando con el, de, con el de la derecha, que es sin. Es sin. El programa. ¿Veis, no? Que no pasa de los 150. Bueno, a ver si pega un... Nah, pero son mini... ahí, ahí, ahí, ahí, ahí me ha pegado un piquillo. Me falta probarlo en directo. Que lo voy a probar luego, ¿vale? Pero ahora mismo... ¿Veis, no? Bien, ahora lo que decía antes sobre... Aunque ponga 140 milisegundos en el programa. que ver si consigo que lo veáis. ¿Vale? A ver que lo ponga... Aquí está. Vale, es que no sé por qué. Se me habrá minimizado. Aquí está, sí. Mira. El problema pone que tengo 109 de pin, en realidad. Pero aquí me dice que tengo 156, 140, 100... ¿Cómo he comprobado yo que tengo incluso menos pin? Pues con la prueba de... Como yo dije yo que hay que hacer la prueba esta. Yo lo pruebo de tal manera, ¿vale? Hay que ver el tiempo que tarda al pulsar Lo que tarda al pulsar una skill El tiempo que tarda en reaccionar nuestro personaje Así para que no nos afecte los Mira dale a el Lauger Mira, porque esto hay que hacerlo visualmente ¿eh? Mira, ¿eh? que voy A ver, a ver da cuenta Vamos a usar ahora el Berserking. ¿Os habéis dado cuenta? Ahora el 3. ¿Veis que instantáneo? ¿Veis que instantáneo? Es instantáneo. Si queréis. Vamos a volver a hacerlo. Y nos comparamos. Bueno, ponemos al lado lo que sería. Eh, si puede ser posible. Al lado. Eh, con no ping y sin, y con, así, pondríamos en la parte izquierda, no ping, con el no ping, y en la parte derecha, sin el no ping, vale, vamos a probar, pues, vamos a darle a, al 3, que es lo más, primero sacamos el arma, y vamos a ver qué tal, vale, vamos a subir un poquito de volumen al redete que se vea, vamos a vamos a, a ver, Lo estáis viendo, ¿no? Bien. Pues yo creo que, que queda bien. Yo creo que se ve claramente cómo es eh, instantáneo. Es instantáneo. Bueno, pues ya habéis visto cómo van los pim. Va muy bien, la verdad. Eh, tiene muchos juegos. No está prohibido es decir no pueden banear no es baneable y ya sabéis que es tan fácil como instalar y tenéis una prueba gratis y la semana que viene en uno de los directos de Twitch por eso es importante de que me sigáis en Twitch ¿vale? y tengáis cierta puntuación sortearé seguramente una de las case que tengo y el próximo miércoles en Youtube también sortearé otra key. No sé, ya veré cómo lo hago para sortear la case, pero tengo como 3 o 4 case para sortear de no ping Game Tunnel Va muy bien, y ya sabéis que está en su página web, NP Tunnel, aún así no lo pondré abajo Del cual lo podéis adquirir, podéis probarlo Sin más, soy Killer, gracias por haber estado ahí, hemos visto un cierta cosilla Espero que el vídeo os haya servido realmente de ayuda, tanto por el programa del 5D el problema de 5d que está ahí algunos arrastrando como el tema de limpiar un poquito el pc y el no ping ya lo probaremos en directo seguramente a ver qué tal va sin más soy Kider y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós.